Ok, son tres cambios que hicieron en esta versión. El, el tercero pues no lo voy a presentar porque es para los administradores. Cambio para todos los usuarios, cambios para los profesores. Ok, en esta versión se integró el H5P. Eh, no sé si usted sabe, pues el H5P es un paquete de HTML5 que es la última versión que facilita la creación y participación de y reutilización del contenido interactivo. Estas son muchas actividades verdad donde los estudiantes, hay mucha interacción con el estudiante. Y en, eh, y en esta versión estaba, esta, la pusieron afuera, en, en el icono azul, que se lo voy a mostrar ahorita, pero anteriormente estaba en, en colorcito negro. ¿ya? ¿Qué es lo que permite esta versión? Sí, esta versión pues que todas estas integraciones permite crear, editar y reutilizar y un banco de contenido que vamos a ver. Además de que se, se conecta con el libro de calificaciones y le permite finalizar las actividades admitidas. Antes tenían este iconcito negro del contenido interactivo. Ahora añadieron este otro que es azul. Ok, este permite sacar las actividades fuera de este contenido y permite rastrear el contenido de lo que los estudiantes hacen. Este no se podía rastrear. Eh, déjame ver si le puedo dar un ejemplo de cómo se ve. Déjeme quitar esto y voy para la otra ahora. Este es el contenido eh, de HL, que estaba anteriormente y este es el nuevo. ¿Okay? Se o menos de la misma manera, lo único que permite ver lo que el estudiante hace. El anterior no lo permitía hacer. Además, vamos a ver otro ejemplito aquí que ya me puso. Aquí yo puedo ver esta actividad y puedo ver qué hizo el estudiante. El estudiante aquí que contestó. Y se puede rastrear cuándo, cuánto tuvo, ver el informe de las actividades. recuerden que, que, como yo le digo a los estudiantes, Moodle es un chota y todo lo que Así es que hay forma de rastrear. Ok. Aquí está todo lo que el estudiante hizo, que contestó, cuánto sacó bueno. Eso no se podía hacer, no se puede hacer con el H5P, que es negrito. Es con el azulito que se permite hacer. Ok. Eso es uno de los cambios, ¿verdad? Eh, que se incorporó en esta versión. filtros de búsqueda. Eh, ahora después de, se añadieron más filtros para hacer búsquedas en, lo, en la lista de participantes. Anteriormente no se podía. Ahora usted simplemente cliquea. Vuelvo otra vez para allá. Aquí sería. Vamos a ver aquí. Si yo voy aquí a los participantes. Y aquí, añado filtros. Puedo seguir añadiendo filtros. Palabra clave, está tu rol eficiente, y puedo añadir todos estos todo esto. filtros. Anteriormente esto no se podía, ahora se puede hacer. ¿Ok? Por ejemplo, y le aprovecho el especial para decirle, recuerden que Moodle cuando se hace la matrícula, que es una pregunta que a veces lo vuelven, lo preguntan, se mete tras semestre. Cuando se desfieja la matrícula, entonces se postea desde el portal es que alimenta a Moodle. Es correcto, ¿verdad, Pablo? Eh, una vez la información comienza a fluir ¿verdad? en el sistema estudiantil de información, eh, para el eh, correcto el CISO, ¿verdad? no sé cómo ustedes le llaman allá, las integrity, uh -huh. eh, automáticamente eso comienza a fluir. Así que si hay altas y bajas durante ese periodo, eh, ¿verdad? es algo que queremos atender, pero todavía no está atendido, pues asimismo se refleja en la plataforma. Eh, así que una vez el, la, la información comienza a fluir, que de nuevo todavía no ha comenzado el semestre, a lo mejor puede ser mucho antes de que hayan ciertos anuncios de, de que los procesos están corriendo, ya comienza a fluir la información entre los sistemas y eh, se dan de baja, se dan de alta, profesores, ¿verdad? Dependiendo cómo esté su carga académica o su asignación y a, y a su vez también los estudiantes. Así que no es al final de que cuando cierra el proceso de matrícula es un proceso que continuamente está corriendo desde el primer día que comienzan a enviar datos relacionados a los de SIS. Um, ok, a la matrícula. Observen que aquí, eh, si uno ve todo esto, Dios mío, yo tengo todos estos estudiantes, no, no están, porque estos estudiantes se matricularon y en algún momento de la matrícula se dieron de baja. Entonces eh, eh, el Moodle los deja ahí como para eventos históricos, ¿verdad? De que sepan que ese estudiante se matriculó, pero se, se cambió o dio de baja. Simplemente van a, usted va a ver los que están verdes. Ok. Y recuerden que los cursos siempre van a estar cerrados. El profesor es responsable de abrirlos. Se ponen frenéticos y estéricos porque los estudiantes no lo ven y no lo van a ver hasta que usted le diga mostrar. Ok. Um, Ernesto. Ajá. Um, yo, yo no usaría el término cerrado, entiendo que el término es ¿está visible o no visible? Exacto, yo le digo cerrado. Porque... <risa> claro, visible claro. o no visible, siempre va a estar no visible. Uh -huh. Y eso lo tiene que poner visible, mostrar. Ok, eh, aquí tenemos entonces eh, los filtros que ya tenemos mostré. La navegación de libros. Eh, a, a, permite que usted pueda mostrarle un curso en forma de páginas que el estudiante pueda eh, pasar. si sí, Voy a irme al curso aquí otra vez. Sí, el, el, por defecto, el, el, el Moodle, el curso, está por ahí para arriba. ¿Verdad? Si un estudiante ve esto, se dice, a diem, hombre, Dios mío, por eso que se cree este profesor. Pues usted lo puede esconder, ponerlo en forma de libros. Simplemente viene aquí, edición, editar la configuración, va formato de curso. Aquí dice mostrar una sección por páginas. Entonces, ahora se colapsó todo. Una vez el estudiante entra, ve el contenido, entonces empieza a fluir en forma de libro, ¿ves? De hojitas. Para la próxima. Este siempre se va a quedar porque es el principio. Y sigue navegando. Ok, la accesibilidad. Eh, recuerden que cada vez que hay por el diseño universal, ¿verdad? que se supone que nosotros tengamos unos cursos que se puedan eh, aprovechar todo tipo de, de personas. Cada vez que hay una imagen, se supone que debe tener una descripción, porque el que no ve, el no vidente, puede activar y, pas, eh, y darle clic y le va a decir ahí está una foto de Ernesto Soto, que es el profesor, y está así, así, así. así, así Ahora eh, le pusieron este nuevo feature, si usted pone un dibujito, incorpora un dibujito y no le dice nada, automáticamente se va a poner imagen es decorativa y realmente mi foto no es decorativa. Estas imágenes que ustedes ven aquí, esto no es decorativo. Porque eso es significativo referente al tema. Pues yo debo describir, están dos profesionales este, trabajando con una una mesa, muchos papeles alrededor. Es darle la mayor información posible para que el no vidente, no sé, no he hablado con un no vidente, si yo le digo, mira, hay un, un agente sentado, que él puede hacer una imagen, yo no sé cómo, pero que pueda saber qué es lo que hay. Eso es reglamentario. Siempre hay que ponerle un texto alterno. ¿Ok? Pues ahora Moodle lo incorporó. Si le quitas la marquita ahí, te obliga a poner la descripción. ¿Ok? Si no, va a aparecer como decorativo. Este para que lo vean más o menos, que es aquí. Ok. Miren, este moverse al principio, eh, yo como que me perdí con esto. Y era que no me daba cuenta. Miren el curso, voy al principio. ¿Están viendo el curso? Ok. No ven nada en la esquina. Si yo subo un poquito y esto se oculta el tema, a la vez que el tema se oculta arriba, el grande, teoría administrativa. ¿Ves? Cuando toca el boldecito automáticamente aparece este cuadrito. ¿Sí? Si yo estoy acá abajo y digo, ay, Dios mío, déjame ir al principio, que esto es bien, pues antes uno tenía que hacer esto. Ahora simplemente le das aquí. También podemos navegar. Si nos vamos al menú izquierdo, aquí están los temas. Claro, si tenemos un tema por acá, yo sé que el tema al principio es acá. Objetivos del curso, o comience aquí, pues también hago lo mismo, pero este, pues, hace un scrolling y me lleva hacia arriba. Notamos, recuerden que estos, cuando usted pone los temas, también puede navegar aquí. Si tocas, te lleva al tema. ¿Ok? Pues este, este, este iconcito aparece por ahí cuando ya. Se pasó. Esto no se lo puedo demostrar porque yo no voy a borrar contenido. Es eliminar. Antes usted tenía que darle uno y borrar uno y borrar. Ahora va a clic, clic, clic, clic y borra todo de una sola vez. Eliminación de múltiples archivos. Para nosotros, el banco de contenido de H5P, entonces en este aparece en el menú. Eh, izquierdo y aparece es, es esta área donde usted puede poner el contenido ya de h5p y aquí le dice cómo añadirlo de fuera de fuera de del el que es negrito este es para usarlo con el azul es correcto Janis si y digo disparate me dice Sí, lo, ahí lo puedes utilizar cuando son actividades formativas y lo añaden ahí. También lo pueden compartir con profesores o con otros cursos y lo tienen que estar subiéndolo uno y otra vez. Ok, anteriormente había, no se podía compartir. El del negrito no se puede compartir, ¿correcto? Bueno, tendrías que exportarlo sí. de un curso a otro. Le añadieron eso... <coughs> El informe de H5P, como ya ustedes vieron, eh, yo puedo entonces dar seguimiento de qué hizo el estudiante, qué tocó qué no tocó, qué no tocó con cuando ya con esta nueva versión. Anteriormente no se podía. Y a lo que todo el mundo le creó como que una cosa extraña, ¿verdad? Es la nueva presentación de las herramientas. Está aquí, pero se lo voy a mostrar en, en vivo. Activo la edición. Añado una actividad. Y aquí está. Estos son todos. Los que vemos todo lo que está en lo que se le ha añadido, verdad? Si se le añade alguna otra actividad que nosotros queremos, que creemos que es importante y va a ser útil para la academia pues hacemos el proceso, comunicamos con la administración central, mira, este, queremos esta herramienta, evalúen si ellos lo ven viable y se puede implementar en un momento dado, pues ellos lo evalúan y lo validan. Entonces después esto va cambiando, o sea, se van añadiendo cositas. Por ejemplo, todos estos juegos estaban, ¿verdad? En esta nueva versión se le añadió el GeoGebra, eh, que eso es para matemáticas, se le añadió otra cosa más que ahora no me acuerdo. que Bueno, el H5P. Pero aquí están todos. Ahora, si usted quiere ver actividades solamente, pues le da actividades. y Estas son las actividades. Si quiere ver los recursos nada más, pues le da recursos. Y aquí están los recursos. Ahora, si usted eh, usa, uno usa casi siempre algunas, muchas veces, ¿Verdad? Usted lo destaca. O sea, usted le, Ven que hay una estrellita. Esa estrellita, si usted la marca, se abre una carpeta que dice entonces destacado. Y le da destacado, y ahí siempre van a estar lo que siempre usted utiliza. Y no tiene que estar. Espérate, déjame buscar en orden, que voy a buscar por allá. Pues no están ahí. Todo sea, sea de recurso o sea de actividad. Es ¿eh? todo lo que usted le marque como destacado. Se van a ir a esta área. Ok. Esto es lo que le acabo de presentar: recursos y los destacados. Ok. Esto es nuevo en esta versión. Se añadió el Save Exam Browser. ¿Verdad? Ya yo no, no probé todas, le voy a ser honesto, no probé todas. pobre probé el primero. Este que dice aquí. Configuración manual. Si yo le doy, aparece una serie de valores o de parámetros que yo activo y apago. Una vez yo le doy eso y se lo añado al examen, claro, la actividad del examen, le va a aparecer al estudiante esto. Va a bajar el, Este browser se instala. Luego el estudiante entonces lo arranca, lo, lo usa o puede bajar la configuración. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que cuando usted pone el examen, Solamente va a poder el estudiante navegar con el examen únicamente. No va a poder a abrir nada más con un browser. Se lo va a dejar fijo allá hasta que termine. Pero tú sabes, los estudiantes son muy creativos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Pues yo pongo un browser por aquí, tengo un tab, una orejitas por acá, tengo la presentación abierta, tengo el libro electrónico abierto y entonces estoy navegando. Puesto le bloquea eso. Ok. Estoy jugando con él. Eh, la dificultad que he encontrado, no sé cómo hacerlo, porque claro, acuérdense que eh, como nosotros como profesor no vemos realmente qué es lo que ve el estudiante exactamente. Este, yo lo activé ayer y el estudiante me decía, profesor, sí, y aquí yo no sé si, si, si alguno de ustedes me puede ayudar. Si, como tengo Zoom abierto y tengo que abrir el examen, no me deja ver las dos cosas a la vez. Bueno, yo creo que unos estudiantes lograron hacerlo, pero tengo que experimentar y darle las instrucciones claras. Le dieron download configuration y ahí pudieron ver la cámara y el examen. ¿Ve? Otros lo hicieron porque, claro, tienen el iPad acá con la cámara y tienen la computadora. Ahí, pues, eso es un área todavía que no tengo clara ahí. y a veces tengo que, claro, una vez el estudiante está, le, le va a salir, por aquí lo tengo, le sale esta pantalla donde él va a bajar la versión que tiene, le dice que es Windows 8, 1, o 10, o 7, 8 y 10, o Mac, o eh, iOS. Eso es lo que le presenta el estudiante selecciona. Claro, tiene que saber que el sistema tiene. Ahora, si tiene una versión de, de Windows, yo no sé qué, antes de las 7, pues yo no sé dónde está viviendo porque ya se supone que estén por allá. Pues esto es lo que le va a salir al estudiante, lo instala y cada vez que usted activa el, el examen, está no, por defecto. Si yo le digo configurar manual, mire todo lo que se activa. El botón le va a preguntar si quiere salir, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Hasta una clave tiene. Si usted quiere que, ¿verdad? Con tener más control. Wi-Fi control, esto es por defecto. Lo, lo enciende y. Pero, honestamente, yo quiero tener una Entonces, idea clara de todos estos parámetros para darle unas instrucciones escritas al estudiante: mire, haga esto, esto y. Para que la cámara no se la apague, si es posible. Pero simplemente solo muestro que está disponible. Anteriormente teníamos un. el Lockdown Browser que se parece. Eh, que también está disponible. Creo que está, ¿verdad, este, Pablo? ¿Todavía está ahí? Sí, está para todos los recintos y, ¿verdad? Yo creo que queda claro, pero por si acaso este es independiente a esta otra funcionalidad que provee directamente a Moodle. O sea, el auto browser requiere licenciamiento. Ya el save, el save exam browser es parte ya integral de Moodle. Ok. Y añadieron una otra condición. Cuando uno, yo no sé si usted usa esto, pero esto es una cosa maravillosa porque a veces uno quiere tener, restringir ciertos documentos que hablan, estén disponibles de una fecha a otra o se hagan unas tareas previas a otra que no brinquen, ¿verdad? Pues estas restricciones aquí es donde podemos añadir restricciones y le añadieron esta previa, una, eh, cuando se complete una actividad previa. Si no completas la actividad previa, ¿qué va a pasar? No se va a abrir. ¿Eh? Y ahí es donde le damos al estudiante dirección. ¿no? Tiene que hacer aquello primero porque se requiere que lo haga. Entonces puedes abrir esta. O sea, y esto lo bueno es que para nosotros como docentes no tenemos que estar encima de, ay, espérate, que no se abra! Ay, espérate, que no se cierre. Ay, espérate, que, que, que o sea. Es estas cosas de estar vigilando que unas actividades abren y cierran. Pues aquí esto nos ayuda un poquito lo que cogieron las certificaciones. ¿verdad? La, la las lecciones estaban así. Si usted no termina la lección de ya, no invente, no puede seguir para la otra. Y nosotros lo programamos así. Tiene que terminar, tiene que hacer las tareas y tiene que contestar los exámenes. Si no, no te deja abrir nada más. Es con esas funciones. Qué? ¿Okay? Esto es lo que vimos: vimos seis cambios para todos los usuarios, seis características y cinco para los profesores.